Nighty Knight es un antagonista secundario de la película de suspenso, y terror de 2021, Wiggy's Wonderland, es un caballero humano animatrónico, que una vez fue un animador infantil, amistoso y luego es poseído por un asesino en serie, junto con su amigo, Wigg's Wisol, y el resto de sus amigos, en esta ocasión, les traigo, chicos y chicas 10 curiosidades de Night Night, o el caballero caballeroso, que lo disfruten, Nike, fue interpretado por Duke, Jackson, pero no fue expresado, Nakti Nike, Nike, fue el tercer animatrónico, en morir por el conserje, en la película, Nike, es el único animatrónico humano, en la pandilla de Ouija, sin contar a Siren Sara, ya que es una sirena mítica, y un hada, esto convierte a Knigtee en el único, miembro humano, de la pandilla de Ouija, el poseedor de Nakti Knight es el último de los asesinos en serie, en conocer a Jerry Willis y ser reclutado por él. Nakti Knight es el único de los animatronics, de los amigos de Ouillis, que no mueve la boca, y que nunca habla, junto con Artia Knick T es el único animatrónico, de la pandilla de Ouillis, que tiene un arma, a menos que cuenten, con la lengua, de Kamika Meleon como una, el diseño de Nakti, originalmente, era un pirata llamado Pete. Supongo que lo cambiaron, porque comparte a mucha similitud, con Foxy de Five Nights at Freddy's. Nighty Night, es uno de los dos animatrónicos del grupo, de Ouija cuyo poseedor no tiene nombre. Es decir que no sabemos, su nombre humano, siendo el otro Tito Turtle. A diferencia de sus amigos, Nike es el único animatrónico del grupo de Ouija que usa un arma de mano para acabar con sus víctimas, ya que sus amigos usan sus garras, dientes, etc. Nike es también el único animatrónico de los amigos de Ouija que no se come a sus víctimas ya que no tiene boca y bueno chicos y chicas, ese fue el video de hoy, si el video fue de su agrado, me ayudaría mucho suscribirse al canal, compartanlo con sus amigos, y amigas y familia, activen la campanita, para que no se pierdan nuevo contenido, para ustedes, si no reciben las notificaciones, revisen el canal personalmente, suscríbanse a mi canal principal, y a mi canal de videojuegos, ahí subo, temas relacionadas con los videojuegos y temas interesantes, ya saben los links están en la descripción, sin nada más que decir chicos y chicas, me despido hasta la próxima.